de las acciones que como gobierno se han desarrollado para lo que es la implementación de la agenda 2030 eh, como antecedentes está el examen que se presentó en 2017 ante las naciones unidas más que todo esto fue un informe que consistió en presentar los avances que habíamos tenido como como país en cuanto a la implementación de la agenda de eh, desarrollo sostenible también se está trabajando en lo que es la elaboración de un plan eh, para el sector educación que más que todo es un plan que integra la educación básica, pre básica, básica, media y superior y también educaciones no formales y técnicas como parte del sistema eh, educativo nacional. También en este año en el 2018 se eh, implementó lo que es el índice de pobreza multidimensional como índice oficial para la medición de la pobreza en el país y también se trabajó en una política pública de seguridad alimentaria y nutricional sin embargo a pesar de todas estas acciones que se han eh, realizado eh, tenemos mucho por hacer sabemos que esta es una agenda muy ambiciosa que tenemos pues todo eh, casi 193 países si no me equivoco en común eh, y pues eh, esperamos seguir eh, orientando nuestra planificación para el, el alineamiento con, con esta agenda. Garantizar un buen seguimiento a los indicadores planteados en, en la agenda, son 66 indicadores los que hemos priorizado como país, esto en base a un análisis eh, de acuerdo a los recursos con los que contamos, tanto económico como político.